Desde la empresa privada eh, lo que tenemos eh, analizado es que todos los perfiles que tengan que ver con eh, el desarrollo, la sostenibilidad y demás son cada vez más demandados. Eh, los estudios dicen que el 80% de la inversión en desarrollo sostenible va a venir de eh, mano de la empresa privada en los próximos años y esto está conllevando el desarrollo de los departamentos de sostenibilidad que requieren unas eh, actitudes o aptitudes eh, tanto duras como blandas, eh, que creo que este máster puede desarrollar de manera importante.